Buenas gente, ¿cómo están? Hoy quiero eh, hablar de una cita muy importante que ya pues, tenía en mente desde hace tiempo y se trata de Segundo de Crónicas 24. Es una cita muy importante que estoy primo. Y eh, pues nada, aquí él está acompañándome, pero pues voy a hablar de esta cita estoy él. Aquí estoy eh, en un ambiente diferente, en un escenario diferente y hoy voy a hablar de eh, esta cita de segunda de Crónicas 24, esto, perdón, 2 de Crónicas 24, claro, es cuando son libros del Antiguo Testamento son Segundo de Crónicas, Primero de Crónicas, Segundo de Samuel, Primero de Samuel, así va la, el, el, el decir correctamente. Y cuando son cartas del Nuevo Testamento son entonces Primera, Segunda, voy claro. a hablar un día, tratar específicamente este tema de, de cómo se dice correctamente el, la palabra de estas cosas, pero bueno, vamos a enfocarnos en segundo de crónicas, capítulo 24. Entonces dice, voy a leer lo de corrido y voy a explicar al final de la lectura. Entonces dice, de siete años, eh, en el versículo 1 del capítulo 24, dice, de siete años era Joás cuando comenzó a reinar y cuarenta años reino en Jerusalén, el nombre de su madre fue Simia de Berseo, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Juliada el sacerdote. Y Foyada tomó para él dos mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió, a los, perdón, y reunió a los sacerdotes y a los levitas. Y les dijo, salid por la ciudad de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote y le dijo, ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a, los, a, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la envía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían, habían gastado en los ídolos y todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había puesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el, en el, ay, perdón, en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca del secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto sobre el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban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 los cuales les amonestaron a ellos, más no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, que era el hijo del sacerdote joyada y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así es, ha dicho Dios, porque quebrantáis los mandamientos de Jehová, no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová.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 Hijo de Simead Amunita Y Josabat Hijo de Simrit Moabita En cuanto a los hijos de Jehová Y la multiplicación que hizo De las rentas y la restauración De la casa de Jehová Aquí está escrito en la historia del libro de los reyes Y reinó en su lugar A Macías, su hijo Y bueno aquí termina El capítulo Y este capítulo Está en un contexto histórico donde habla del reino dividido cuando Israel ya estaba eh, dividido en dos reinos el reino de Israel que era el reino del norte y eh, el reino de Judá que era el reino del sur este, esto pasó cuando jugás, en ese momento era rey, rey de Judá y tenía su sacerdote, su sumo sacerdote levita que era eh, Astos Antos, que era eh, rey de bueno, perdón, este Collada era sumo sacerdote y levita del templo en ese momento y pues estaba trabajando con Joás, el rey. ¿Qué sucedió? Claro, ellos estaban, o sea, para dar otro un resumen rápido de todo lo que acabo de leer, estaba, este, este rey pues era una persona que hacía lo correcto entre los ojos de Dios y lo que hizo fue rehacer el templo lo vio muy destruido, lo vio muy dañado, vio muy descuidada área y dijo vamos a cobrar unos impuestos que Moisés ya antes había cobrado en los mandamientos en Deuteronomio y en Éxodo y dijo vamos a cobrar esos impuestos para dedicarlos totalmente a la casa de Dios o al templo en ese caso, en ese momento entonces le... le, le Dio esa tarea a Joyada, que era el sacerdote, para que cogiera a todos los levitas y empezaran a hacer ese trabajo. Pero ellos no le pusieron diligencia, eso era de suma importancia, era algo muy importante, pero ellos no le pusieron diligencia, no le pusieron importancia. ¿Y qué sucedió? Lo, lo tomaron a la ligera. Entonces, Joás los regañó les dijo, vuelvan otra vez a rehacer el templo, vuelvan otra vez a hacer esa tarea porque es muy importante. Ellos cogieron todo otra vez y ahí se lo cogieron por importancia. Pero Joyada le dijo: Esa le había preguntado que por qué no antes no había hecho eso. Y él había dicho que había una impía que se llamaba Talía eh, que había destruido la casa de Dios y había cogido todo lo que estaba dentro de ella y la había vendido para, ver, para adorar a ídolos, a ella, cosas paganas, a cosas malas. Entonces. Que hizo, que hizo este rey, hizo que cogieran un arca y empezó a cobrar otra vez esos impuestos entonces le pusieron toda la importancia y recogieron todos los impuestos y lo, llenó, lo llevó al canciller, o sea, al, perdón, al tesorero en este caso sí, acá dice, a la escriba del rey, en este caso era como el tesorero del rey y todo eso lo llevaban uh, ahí para reunir todo ese dinero, todos esos impuestos y dedicar todo eso a reparar la casa de Dios. Cuando ya tenían todos sus impuestos, lo que hicieron fue eh, contratar gente, hicieran trabajo de calidad, artífices de hierro, y, bueno, herreros, constructores, esculpidores, hicieron otra vez el templo. Y sobró de los impuestos, sobró de todo lo que habían hecho, y, y empezaron otra vez como a decir, bueno, vamos a poner más detalles. Entonces hicieron artificios, vasos, cubiertos, todo de oro y plata para toda la casa de Dios, pero eh, el sumo sacerdote murió, y aquí es donde viene la, la complicación de esta historia, cuando el sumo sacerdote murió y lo sepultaron, lo sepultaron con los reyes, porque ya había hecho las cosas bien para Israel, para Dios y para la casa de Dios pero murió el sacerdote y todos los príncipes del reino de Judá eh, eh, se empezó, pues ya se sometieron directamente al rey Joás pero ellos se olvidaron de la casa de Dios se olvidaron de todas las cosas que habían hecho empezaron a adorar a ídolos empezaron a hacer cosas que no debían a hacer todo lo abominable y lo malo ante los ojos de Dios pero esto provocó que, que Dios se irara Esto provocó una ira profunda en Dios Esto provocó una, una, como un momento en donde Dios dijo Me molesta esto, voy a enviar profetas Envió profetas para exhortarlos Pero el pueblo cerró sus oídos a sus profetas Y no los escuchó De igual manera sucedió, o sea, sucedió con Zacarías Que fue el hijo del sacerdote Collada Que antes ya había muerto y ya lo habían enterrado Dios lo utilizó y lo envió como profeta, y el pueblo en vez de escucharlo, lo apedreó y lo mató. Lo destruyeron, y todo lo que enviaba Dios para decirles, hombre, arrepiéntanse y vuélvanse a mí, vuélvanse a mis mandamientos, ellos destruyeron todo eso porque no quieren escuchar nada de Dios, querían seguir en sus cosas malas. Y como Boaz el rey, ni el reino se acordaron otra vez de Dios, o sea, no se acordó de la misericordia que también había tenido ese sacerdote con todos ellos, los levitas, con todo eso que habían hecho. Se olvidaron de ese plan y se olvidaron de Dios. Dios envió un castigo sobre ellos. Porque también Zacarías había pedido misericordia a Jehová antes de morir y cuando antes de morir él dijo Jehová lo vea y lo demande. Jehová cobró justicia de eso que le habían hecho a Zacarías. Este, este Zacarías, no el profeta Zacarías, sino este Zacarías específicamente. Y eh, este, este es otro Zacarías, pero este muchacho Zacarías cuando murió dijo esto. Y Jehová le cobró justicia a él, y no solo a él, sino a todos los profetas que no quisieron escuchar. Entonces, al, otro, al año siguiente, Dios envió un castigo y cogió a todo el ejército de Siria. Eh, para que destruyeran el reino de, de o sea, que castigaran y destruyeran el pueblo de Jerusalén. Y todo el botín, todo eso, se lo robaron, se lo, lo destruyeron, se lo llevaron, los saquearon, porque Jehová los castigó. Y el fin de todo fue que el pueblo quedó desamparado, saqueado, destruido, eh, fue dejado, fue abandonado. Eh, los sirios lo único que hicieron fue por, ma por mano de Dios para castigar al, al, al pueblo de Judá, que digo, fue destruirles y enviar este ejército para de, este ejército sirio para que destruyera todo lo que tenía. Y el fin del rey Joás fue que murió. Eh, Ca dice en el versículo 25 cuando fueron los sirios y lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joía y el sacerdote y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Entonces murió este rey de una manera muy bien, ni siquiera lo sepultaron bien. Y todo terminó mal. Pues, eh, sus propios siervos lo mataron. Y todos sus hijos eh, lo que hicieron fue hacer totalmente las cosas diferentes a lo que le había hecho. pues... Eh, empezaron otra vez a restaurar la casa de Dios Pero quiero resaltar algo de este pasaje Nosotros podemos ser rectos ante los ojos de Dios Nosotros podemos tener ideas y empezar a crear cosas Para amar al Señor, para adorar a Dios Y empezamos a, a poco a poco a, a alzarnos y a, decir, a, y a llamar al Señor, a, hacer, a leer su palabra A hacer las cosas correctamente pero, hay algo un mensaje muy importante de esto y es, si nos desviamos y no escuchamos las advertencias de Dios, vamos a terminar o muertos, vamos a terminar totalmente alejados y muy mal, con un fin muy malo y ni siquiera vamos a tener una buena sepultura, ni siquiera vamos a terminar bien, vamos a tener una buena historia, no va a haber un buen final. La bendición se, no la van a robar, vamos a terminar o pobres o mal o con depresión, vamos a terminar con un final muy triste, porque Dios se fue de nosotros y fue por nuestra propia causa. ¿Qué pasó con Joás? Joás inició eh, a, a rehacer el templo, él tenía buen buen corazón, tenía buenas intenciones, él quería rehacer la casa de Dios, dedicó todo, cogió a joyada el sacerdote y empezaron con ese plan, pero Juliada se volvió como un policía para ellos, y si no tenían a ese policía, entonces no adoraban a Dios. Cuando se murió él, todos se alejaron de Dios. Y, no, y, y lo primero que quiero resaltar es, no tenemos que tener a nuestro papá o a nuestro pastor, y eso para poder adorar a Dios. Nosotros tenemos que, por nuestro corazón, amarlo y adorar a Dios, sin importar qué. Porque cuando se muere una persona, cuando... se. Eh, eh, suceda algo entonces ya no amamos a Dios y nos alejamos de Él no, tenemos que amarlo en toda circunstancia esté quien esté esté quien esté o pase lo que pase suceda lo que suceda, en nuestro corazón siempre tiene que estar Dios y siempre lo tenemos que amar también quiero resaltar otra idea y es que nosotros no, no nos tenemos que conformar porque hicimos algo bien para Dios y el resto lo hacemos mal pero después de decir, no, es que yo hice algo bien para Dios no nosotros tenemos que hacer las cosas bien desde un inicio hasta un final. Cierramos, eh, nos arrepentimos, arreglamos las cosas y continuamos. Pero no tenemos que caer y, dejar, y quedarnos mal. ¿Qué pasó con Joás? Joás empezó a hacer las cosas bien. Joás empezó a reunir los impuestos para el templo. Joás empezó a hacer las cosas correctamente para el templo, pero se alejó de Dios. Pero se fue de Dios, pero cogió todo el pueblo y lo alejó completamente de los mandamientos de Dios. Y esto me lleva al terce, a la tercera idea principal, tercera y última idea y es Dios envía advertencias, Dios envía señales para que volvamos a su amor, para que volvamos a su, eh, a su regazo, para que volvamos a sus mandamientos y tenemos que escuchar esos, esas advertencias. Cuando nosotros estamos haciendo mal tenemos que arrepentirnos y escuchar cuando Dios nos llama con su dulce voz a volver a su presencia, a volver a su amor. Porque cuando nosotros nos alejamos y nos quedamos ahí y no lo escuchamos, cuando Dios nos dice, vuelve a mis mandamientos, vuelve a mi palabra y no lo escuchamos, nuestro fin va a ser de muerte y destrucción y pobreza y, y tristeza y va a ser un final muy triste. Vamos a terminar en el peor final de nuestras vidas. como pasó con Joás? Joás inicio bien, se alejó de Dios, todo el pueblo se alejó de Dios y cuando Dios envió profetas, los blasfemaron, los destruyeron, los mataron. Lo sacaron de, de, del pueblo y Dios cobró justicia. Porque Dios se hirió porque su pueblo lo había traicionado. Cuando estaban haciendo las cosas bien. ¿Y cómo terminó la muerte de este Joás? ¿Puedo, puedo ver yo acá dos personas. Una correcta y otra incorrecta. Joás que inició las cosas bien, al igual que Joyada. Pero se desvió. Y no quiso volver otra vez a los caminos de Dios. Y aunque fue un rey muy bueno. No lo enterraron con los reyes porque al final metió la pata muy hondo. Ahora está también este hombre, Goyada. Goyada fue un sacerdote que aunque hubo dificultades en el camino y en un momento no le puso diligencia en los asuntos de Dios, dio explicaciones, pero después dio todo su corazón para hacerlo de la casa de Jehová, para rehacer las herramientas, para rehacer todo. Y murió. Haciendo las cosas bien, y fue enterrado en un lugar de los reyes, fue enterrado en un lugar que tenía eh, bendición, fue enterrado con honores. Se, se le alabó su nombre y fue escrito su nombre aquí para decir: Él es un hombre bueno. Y así tenemos que morir, y vamos a morir, y vamos a tener eh, un ejemplo en el cual las otras personas van a entender, y pues nuestro nombre va a ser un, como un honor, va a ser de honor para los demás. Pero, este otro, pero el rey Joás no murió así Porque se desvió Y cuando Dios le dijo vuelve Él se alejó ¿Cuál es la conclusión de esto? Y no quiero alargar más el capítulo La conclusión de todo esto es Que nosotros tenemos que ponernos en esta posición De continuar, de iniciar las cosas bien Y terminar las cosas bien Hasta el último día de nuestras vidas Cada segundo tenemos que amar a Dios Y volver a sus mandamientos Cada segundo tenemos que amar a Dios cada segundo tenemos que volver a su palabra, tenemos que irlo, a buscarlo. Si nos alejamos, Dios siempre nos va a recibir con su amor. Si tenemos advertencias de Dios de no hacer algo o de hacer algo, lo escuchamos y volvemos. Si hacemos algo mal, nos arrepentimos y nos levantamos. Y no quedarnos en lo malo, porque si nos quedamos, si nos quedamos en lo malo, todo, lo que, todo esto va a terminar en muerte y destrucción. Yo hoy, quiero dar esta enseñanza. Yo hoy quiero dar esta enseñanza y quiero traerles esto al canal, tal vez en otro momento vuelva a mencionar la enseñanza, como recordarla y es volver a Dios, volver a la casa de Dios, volver otra vez a la presencia de Dios, hacer las cosas bien desde un inicio hasta un final y si estamos haciendo las cosas mal, escuchar las, las advertencias de Dios para hacer las cosas correctamente. Yo quiero hacer una oración aquí en compañía de mi primo para, eh, para que todo el que esté viendo esto, si está haciendo las cosas bien, si sabe que está haciendo la voluntad del Señor, orar para que la siga haciendo y que pueda tener un corazón sensible ante la voz de Dios y ante las cosas correctas de la palabra de Dios de la Biblia. Y si sabe que en algún momento cayó, falló, está errando y no se ha vuelto ante Dios, este sea una señal, este sea un momento importante para que él vuelva otra vez a, la, a los caminos de Dios, para que él vuelva otra vez al amor de Dios y pueda, pueda quedarse con Dios hasta el final. Porque recuerdo, si nos alejamos de Dios y nos quedamos en el pecado, vamos a terminar en muerte y destrucción. Entonces, bueno, vamos a ver. Padre, hoy te pedimos, Señor, por estas personas que están viendo este video. Te pedimos, Señor, para que esta palabra toque sus corazones, para que estas palabras fluyan en su vida y que sean de recordar, Señor. Si han pecado, Señor, que vuelvan otra vez a tus caminos, Señor. Si han fallado, que vuelvan otra vez a tus caminos y que no se queden ahí, que puedan con sus oídos espirituales escuchar tus advertencias, Señor. Y que si están haciendo las cosas bien y aún no han fallado en algo, o están en los caminos correctos, Señor, que jamás se salgan de ahí, porque sabemos que si nos salimos de tus caminos, lo que nos espera son muerte y destrucción. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por la compañía. Aquí de mi primo y por acompañar compañía las personas que están viendo este video, te doy gracias Señor y que este mensaje llegue a muchos, en el nombre de Jesús, Amén. amén. Eh, gracias por ver este video, aquí lo quise hacer en un ambiente diferente, no quise hacer algo cuadriculado, sino quise pues tener acá en compañía mi primo, en un ambiente diferente, con mosquitos ficándonos, pero quiero que el mensaje sea el mismo y recuerdo Quédense en los caminos de Dios y si se han salido en algún punto, vuelvan, porque si se quedan afuera, lo que les espera es muerte y destrucción. Vuelvan que los caminos del Señor van a tener fines buenos y de bendición, van a tener fines buenos y van a tener santidad. Los caminos del Señor Jesucristo solamente tienen bendición. Si te sales de ellos solamente van a tener maldición y destrucción. Dios los bendiga y aquí les dejo fichado un video. Si no lo han visto, la de eh, la salvación. Y de la entrega de nuestro corazón a nuestro Señor Jesús, si no lo han aceptado en su corazón, chequen este video y nuevamente los incito, acéptenlo en su corazón, Él tiene el camino verdadero y Él los está llamando para que vuelvan a ese camino y puedan eh, estar a salvo de un fin de destrucción y de maldición. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.